Déjeme eh, compartir esta información que me llega con ustedes. ¿Puedo utilizar el, el, el, el teléfono así, verdad? Directamente. Sí, sí, sí. Es eh, del <coughs> candidato? De Angloso, ahí la cama. Del candidato alcalde de la fuerza del pueblo que me envía un mensaje que me tiene el siguiente contenido. Emanuel eh, Trinidad. Eh, Manu, Trinidad. Buenos días, Sócrates. Para informarte que la última hora. La plancha vamos satisfactoriamente vamos a asumir la candidatura a la alcaldía Angie Paulino será mi acompañante la vicealcaldesa y un conjunto de regidores de la talla de Francis Rodríguez Frank de la Antigua Altagracia Rosa Omar Hilarios, eh, entre otros Omar, compañeros Dario. importantes y que sé que hará un buen trabajo así que los podría informar ahí de que asumimos la candidatura por la fuerza del pueblo y un conjunto de partidos, el Partido Reformista Social Cristiano, el Bloque Institucional socialdemócrata el PQDC, la Fuerza Nacional Progresista, el PUN, entre otros bien bueno, esa es una declaración bueno. de Manuel que ayer se había publicado que había decidido de aceptar sí. la candidatura. A última hora correcto, correcto, se inscribieron. Correcto. Y está mencionando personas que son importantes ahí para claro. el cargo de regidores y, sí. y su compañera Angie Paulino. Angie Paulino. Vamos para, a... Para la la, ¿Qué la A Trinidad que nos envíe alguna foto de Angie, alguna... O sí, sí, Trinidad nos está viendo, sí. nos puede llamar para que nos no, no complemente la información, porque es interesante, porque ahí sí. se cierra y tiene que ver con nuestro tema principal de hoy, que tiene que ver con las candidaturas. Entonces Así ya es. podemos contar con nuestra unidad para esa, sí. esa parte del programa ahí, con lo que nos preparó Trujillito hoy. Vamos a, vamos a ver el WhatsApp.